bienvenidos mentes brillantes bienvenidos a otro vídeo más de la comprensión auditiva en el vídeo de hoy veremos un pequeño diálogo en un restaurante los kids. Ya conocen un poquito la rutina de estos videos. vamos a hacer tres partes del video. vamos a hacer primero un repaso un poquito más rápido para asimilar los sonidos luego ir desgranando las frases entendiendo qué se está diciendo y luego una tercera repetición para consolidar un poquito para practicar un poquito con una velocidad reducida si es tu primera vez en el canal Aprende con Daria, bienvenido, yo soy Daria, aquí nos enfocamos en el aprendizaje del alemán paso a paso. Si no te has suscrito todavía, suscríbete a este canal, haz clic en la campanita para no perderte ningún video. Partimos con el mini diálogo de hoy. Tenemos la siguiente situación de una persona sentada en un restaurante y viene el camarero a tomar el pedido y la persona quiere pedir una pizza y una cerveza. Veremos, primera repetición. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Ich möchte ein helles Bier und eine Pizza Margherita, bitte. Ok, danke. Ich bringe Ihnen sofort Ihr Getränk. Vielen Dank. Segunda Repetición. Desgranamos frase por frase. Inicia la situación con el camarero acercándose. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Buen día. Qué quisiera pedir? Was möchten Sie bestellen? Ich möchte ein helles Bier und eine Pizza Margherita, bitte. Yo quisiera una cerveza rubia y una pizza Margarita, por favor. Ich möchte ein helles Bier und eine Pizza Margherita, bitte. Okay, danke. Ich bringe Ihnen Ihr Getränk sofort. Ok, gracias. Le traigo su bebida, su bevestible de inmediato. Ok, danke. Ich bringe Ihnen Ihr getränk sofort. Vielen Dank. Muchas gracias. Vielen Dank. Tercera repetición para ir practicando. Guten Tag. Was möchten Sie bestellen? Ich möchte ein helles Bier und eine Pizza margarita, bitte. Ok, danke. Ich bringe ihnen ihr getränk sofort. Vielen Dank. Espero que te gustó este mini diálogo de practicar tu comprensión auditiva y poder imaginarse un poquito mejor una situación en un restaurante. Si tienes alguna situación en específica en mente que te gustaría utilizar para practicar la comprensión auditiva, deja un comentario abajo y si te gustó el video dale un like. Me alegro mucho vernos en el siguiente video. Besos, ¡next time!